Me hizo un canal de parodias. Este es el que estás viendo en pantalla. ¿Y cuál es? Pues es el del Killer Móvil, solo que le cambié el nombre a algo en chino y el Killer 2. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado el vídeo y solo quería decirte eso.